Eh, o los ejes temáticos, ¿no? O los ejes temáticos, pues podamos bajarlos, explicar eso, no es, no es muy difícil, es más bien sencillo, y analizar los ejes, a ver qué han mirado de, de curiosidad, en términos curiosos con esos ejes. <coughs> Yo por aquí bajé los de los de mi área, los que me van a evaluar, son estos. Yo bajé un pantallazo de este de esta guía. Ahí estoy mostrando pantalla, ¿cierto, profe? ¿Alguien me confirma? Sí. Señor. Listo. Listo, pues entonces yo les comienzo a, a, a. Voy a hacer esta introducción mientras van entrando otros compañeros a la sesión y los voy, de, de entrada, yo les voy a hacer una introducción con, al menos con los profes que también nos vamos a presentar en lengua castellana. Me imagino que ya vieron, ¿no? Ya vieron las tres, los tres eh, criterios o, o tres. Eh, parámetros que dan a conocer cuando le damos clic en ese enlace y metemos nuestra cédula y nos sale este documento. Entonces, hay un tipo de prueba, unos ejes temáticos y sub-ejes temáticos, ¿no? Entonces, son dos pruebas las que nos van a hacer, ¿no? Dos pruebas. Una que se llama prueba de actitudes y competencias básicas para el caso de zona eh, no rural, ¿no? Esta es zona no rural, ese es el nombre que tiene. Y dentro de esa prueba, Prueba de actitudes y competencias básicas van a evaluar cuatro componentes, cinco componentes. Conocimientos específicos de humanidades y lengua castellana, que es lo que estamos trabajando, con el, estudiando con el grupo de, de lengua castellana. Eh, gestión académica y dentro de gestión académica pues van a evaluar, van a, va, tienen los, los tres sub-ejes siguientes. Evaluación del aprendizaje, me imagino que tiene que ver con el 1290, algunas preguntas que hemos estado analizando. Ofimática, pedagogía y didáctica. ¿no? Esos son los tres sub-ejes dentro del de eje gestión académica. Y, y luego tenemos gestión administrativa y comunitaria, donde hay cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco ejes. Comunicación institucional, interacción con la comunidad y el entorno, participación y seguimiento de procesos institucionales, planeación y organización, uso eficiente de recursos pedagógicos. Eso es prácticamente mmm, lo que antes se conocía como componente pedagógico, ¿no? Eh, específicamente esta gestión académica. Eh, antes era solo ese componente, ¿no? Ahorita ya, pues, ya han tomado lo de las gestiones. Ah, yo me imagino que, que basados en, el, en, la, en los cambios que hubo a partir del nuevo manual de funciones, docentes, directivos, docentes. Y luego tenemos los otros dos, lectura crítica y pensamiento numérico y razonamiento matemático. No. estos Uno esperaba que tuviera unos, unos, unos porcentajes, ¿no? que la guía de orientación indicara unos porcentajes por cada una de esas de esas eh, esos ejes temáticos y fíjense que ya no hay, eh, no hay porcentajes, ¿no? Los hay para zona eh, rural, hasta donde tengo entendido, creo que sí los hay para zona rural, hay cierto porcentaje, pero en, en, en, para zona no rural creo que no lo hay, no hay esos porcentajes y acá en la guía de orientación pues tampoco es que dé eh, pistas en cuanto a a cuántas preguntas nos van a hacer en, en cada uno de esos ustedes o simplemente porque ahí se habla solo de una de una sola prueba no prueba actitudes y competencias básicas y la bueno eso es eso para la primera prueba no la primera prueba la segunda es esa es la prueba eliminatoria como tal no es decir esta donde se evalúa razonamiento matemático pensamiento numérico lectura crítica Académica, gestión académica y administrativa, gestión administrativa y comunitaria, gestión académica y conocimientos específicos. Esta es la prueba eliminatoria, ¿no? de aquí en adelante. Esta es la prueba eliminatoria, no, no me voy a señalar. Bueno, hasta aquí, esta es la prueba eliminatoria, donde se evalúan todos estos ejes que están acá. Prueba eliminatoria. Y la segunda prueba es la psicotécnica, que es la clasificatoria se realiza también de la misma manera, es escrita, pero es clasificatoria. Y aquí pues se ha centrado en la evaluación de competencias blandas. Aquí así hay una gran diferencia, ¿no? Antes, antes hablábamos de, no me acuerdo de uno, de, de algo así, el logro, de consecución del logro o fijación del logro, algo así. Bueno, eran otros, otros componentes los que se evaluaba entre la prueba psicotécnica y ahorita parece que se han centrado, bueno, parece no, se han centrado en las competencias blandas, específicamente con las que están acá, compromiso, compromiso con organización, diligencia, honestidad, iniciativa, justicia, y respeto, estas se evalúan de otra manera, ¿no? Eh, y pues, por supuesto, es clasificatorio. ¿Qué quiere decir clasificatoria? Pues, que el puntaje que le vayan a dar le va a ayudar a quedar o bien más lejos o más cerca de los primeros puestos o lo que yo llamo zona de plaza. No, zona de plaza alguien está escribiendo por ahí Ay, es que están hay varios acá esperando la entrada listo bueno esa introducción profes para para que ahorita sí comencemos a, a dialogar a dialogar en torno a, a ver si puedo abrir la guía que es de acá a dialogar, ¿qué preguntas tienen al respecto a la guía? ¿Qué lectura hicieron y qué claridad estuvieron? ¿Y qué opinan de lo que estamos estudiando? Bueno, los que, con los que pudimos estudiar, si ha sido oportuno o no ha sido oportuno lo que vamos estudiando. Yo lo que traté fue, yo tengo, digamos, bastante material, bastante material yo tengo, pero yo dije, yo sabiendo, digamos, lo que, lo que son las pruebas, yo dije, no, no, no que no, hay que escoger un material que sea oportuno para estudiar, teniendo claro que eran pruebas de juicio de juicio situacional. Entonces, eso fue lo que les comparte. Voy a ver si me la deja abrir acá. Ahí me la abrí. No, no me la de abrir acá. Ok. Bueno, ahí se puede ver. bueno listo profe pregunta pregunta número uno todos han podido ver los ejes temáticos que le van a evaluar bueno ahí está la opción de levantar la mano aquí es para que comencemos a, a dialogar profe mauricio Pero saben los mismos profe mauricio Dice, profe, tiene los ejes temáticos para primaria zona rural. Dice, no, profe, aún no, no, señor. Ok. Para los profes que dicen que no tienen los ejes, les pues vamos a hacer una, una cosa. Eh, yo les voy a... ¿Dónde está? les voy a compartir el enlace para los que y ya les doy el ejemplo de cómo pueden ver los ejes temáticos acá en la parte final del documento hay una hay un enlace al que es necesario entrar, es este para poder bajar los ejes temáticos de la prueba que usted va a realizar para el cargo que usted se presentó es este entonces ahí se los voy a compartir en el chat para que hagan el ejercicio de entrar. Bueno, consulten los sistemáticos, temáticos, los ejes temáticos, aquí. Ahí les comparto, de todos modos es posible que alguno lo revise, me preocupa historia, biología, dice eh, profe, la profe Esmeralda, por ejemplo. Ayer, en la prueba de ayer estuvimos viendo algo de, bueno, aunque la pregunta decía, profesor de ciencias sociales hace un, una actividad, sí se dieron cuenta que esas preguntas iban en torno a historia, ¿no? Precisamente que tenía que ver con la batalla de Boyacá. En la pregunta que hicimos los de, los de básica primaria. Y en ese sentido yo digo, bueno, no estamos tan desfasados en lo que estamos, relacion estamos estudiando. El, el, lo que sí quedó desfasado y me pareció curioso con básica primaria es que no es que en la prueba que estamos analizando se evaluó educación física y en los ejes temáticos no se mencionó educación física, le dieron prioridad pues a biología a historia, biología eh, lengua castellana y matemáticas uno espera entonces que no vaya a salir preguntas de educación física que si tengo material para psicoorientador, no profe no tengo material para psicoorientador profe Carmen Tiene la mano levantada, profe Carmen. Voy a... Buenas noches. Buenas eh, noches. Sí, era que te había escrito en el chat, ¿cómo estás? Eh, te había escrito en el chat eso, para cómo hacíamos para mirar eso. Pues la verdad yo no había mirado cómo se hacía, pero ya, ya, lo, ya lo copié y estoy mirando. No era para eso, muchas gracias. Listo, profe. De todos modos voy a hacer el ejercicio con, con algún Ay. profe que no pueda decir... Sí, las que dice, por ejemplo, primaria, matemáticas, o sea, digamos que esos serían los ejes que nos van a evaluar, hay como dos, hay tres. Este, sí, hay hay uno que dice matemáticas primaria. Sí, eso, matemáticas básicas primaria, biología si, primaria, eh, y humanidades y lengua castellana primaria. Sí. Los hay, eso, conocimientos que, específicos. Eso, ¿Eso qué significa? Eso significa... Bueno, que los profesores de primaria nos, les corresponde enseñar todas las, todas las sí, asignaturas. Sí, todas las áreas. Entonces, pues, lo que nos están diciendo ahí, no, no les vamos a evaluar todas las áreas. Les mm. vamos, a, la vamos a evaluar cuatro. Vamos, le van a salir preguntas de cuatro. En las que están indicando ah, no. ahí. Biología, historia, lengua castellana, matemáticas. Sí. Uno entendería que no se van a salir de lo que nos están informando. Es decir, que por ejemplo, en la, en la, en la que estudio, estábamos analizando, eh, salieron preguntas de educación física entonces eso no ya para la que vamos a enfrentarnos diría no ya no ya, no, ya para básica primaria no van a evaluar educación física por cuanto hay en los ejes no, no, lo, indi no lo indicaron entonces no, no, ¿Y, no esa, pero... y esa prueba de ofimática también corresponde a primaria o eso es para digamos tecnología informática no ofimática aplica para varios profesores, ¿no? varios profesores, para, para, para mí también ahí, a mí también me sale ofimática ¿no? es decir que y está dentro del, del de qué componente, ya venga le digo qué componentes que a mí me tocó me lo van a evaluar fíjense que es muy parecido porque también eh, están sí. las psicotécnicas, las pruebas blandas, bueno todo lo que está hablando de pruebas blandas entonces pero ahí no especifica quiénes sí y a quiénes no, está como general para todos ¿no? Sí, pues dependiendo es, como, como los casos, digamos así. Sí, mire Porque que la... la psicotécnica, mire que sí es, es, es igual para todos. Y para ellos lo dijeron sí. también lo dejaron claro, ¿no? Que para zona rural y no rural, la misma. Sí. Eso sí va a ser la misma, ¿no? Ah, a propósito, Ajá. ¿no? Yo no les he compartido el material de la psicotécnica que, que tengo. El, el, el, el grupo está ahí. Este, en los próximos días, eh, no sé si alcancemos a retroalimentar esas. Son seis, siete pruebas. Y, y 30 preguntas de ellas son pruebas que, que, tienen, que evalúan estos componentes, ¿no? Porque fue la de, la de 2018. Entonces, uh -huh. por ahí tendré, tendríamos que sacar el tiempo para a ver si alcanzamos a retroalimentar, ¿no? Ah, qué. A si alcanzamos a retroalimentar esas, esas pruebas. Y pues, por supuesto, están las otras, son creo que 40 pr pruebas de, son 7, son 70 preguntas de, de, la, de la psicotécnica y al menos 30 que evalúan estas competencias blandas. Ah, al menos okay. 30, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, eso estaba mirando acá también. Entonces, uh -huh. eh, eh, me preguntaba por ofimática. Mire que ofimática sí. es un, es un sub-eje que me lo van a evaluar dentro del eje temático de gestión académica. Es decir, ahí va a aparecer, ¿no? Dentro, sí. de, gestión a, eh, dentro de gestión académica me van a aparecer las preguntas de ofimática. Eh, sí. Yo creo que los, con los profes de primaria el sábado, yo creo que vamos a tener vamos a tener esa eh, las preguntas que salieron en su momento para, para, para primaria de ofimática. Uy, no, sí, porque sí, nos queda, pues para mí es un poquito como confuso bueno, pues sin saber cómo lo van a retomar o cómo lo van a plantear. Eso es sí, eso es, es, es bien complicado. Para mí, mm. fue... A mí, no, a mí me quedó duro y fue ofimática porque alguna, en algunas ocasiones fueron muy... muy eh, yo, le, yo dije muy específicos por, en, sí. en términos de, de, de los procesos que uno debería conocer porque se fueron por el lado de conocer los comandos de, de, del sistema operativo Windows, por ejemplo. Y yo, uh -huh. result, yo resulta que yo, hace, yo, yo estoy utilizando el sistema operativo iOS. Y, sí. y aquí, aquí es totalmente diferente. O Entonces, sea, ahí me, me causó duro, digamos, las preguntas que se fueron sí, por el claro. lado. ¿No? Entonces, um... pero, pero son de, digamos, las preguntas son... Eh, ahorita últimos están centrándose no tanto en el sistema operativo sino en las plataformas que utilizamos que podríamos utilizar como docentes, ¿no? Como docentes. Esta, por ejemplo, ¿no? Pues, Esta, pues digamos acá en Bogotá la plataforma que, que dispuso la Secretaría de Educación y que pues nos tocó en pandemia prácticamente utilizar la casi a la mayoría de los colegios del distrito fue la Teams que se volvió como la prueba para todos y aprender a manejar teams de, de un día para otro para poder eh, primero plantear todo el proceso que teníamos que por la pandemia de, de la virtualidad, ¿no? Entonces pues, fue bastante complejo y aún, aún todavía es complejo para muchos de nosotros los docentes. Y si es para nosotros un poco complejo, pues para los, los niños mucho peor. Pero sí. eso fue la prueba. Eso, este, hay preguntas que surgirán sí. en ese sentido, en cómo nosotros lo utilizamos, ¿no? Sí. Yo creo que debe haber muchas preguntas en torno a, al uso de herramientas a partir de, de todo lo que sucede en la pandemia. Yo creo que eso va a ser un sí, eso va a ser como una Muy crucial, tener claro, por ejemplo, tener claro la cuestión de la, del manejo de la privacidad. Eh, no. Por ejemplo, lo que tienen ustedes aquí, el manejo de estas herramientas que tienen aquí, saben ustedes cómo compartir pantalla, cómo levantar la mano, sí. cómo, es el, cómo es el uso de, de, de, de, de, de estas herramientas como tal eh, para uso, uso, uso educativo. Exacto. Por ahí es donde se va a ir este, este, este, ese subcomponente de Ofimatic. Ahora, no, tampoco es que sean muchas preguntas, ¿no? Sí. Yo, diría que estamos hablando, yo diría que estamos hablando de unas entre 10 y 15 preguntas para esos sub-ejes. ¿no? Hay que tener en cuenta que son sub-ejes. Sí. Eh, ¿Cuáles son las que más tienen preguntas? Los ejes. ¿no? Los ejes son ah. los que tienen pre más preguntas. ¿no? Entonces, conocimientos específicos, que es un solo sub -eje, bueno. esos son los que tendrán más preguntas. Lectura crítica, pensamiento numérico tendrá muchas más preguntas. Ofimática es un sub-eje, por lo tanto no, ni siquiera estoy hablando de, de 15 a, a, a, de 10 a 15 preguntas. Yo creo que estoy hablando de unas entre 5 y 7 preguntas, yo creo. Yo creo que tal vez me, me estoy exagerando con 7 preguntas de okay. muchas gracias. Listo, profe. Okay. Profe, eh, ¿entre les... tarde o, o ya miraron...? Bueno, usted estaba hablando ahorita algo de las pruebas de primaria. ¿Se estaba hablando de las que aplicaron el domingo o está hablando de otra cosa? Las que aplicaron el domingo, no. Ayer. Ayer estuvimos analizando la prueba 2 que, del material que estamos analizando. Ah, no, o sea, todavía no tiene las, las que aplicaron el domingo. Ah, no, no, de la, o sea, ¿me está hablando del domingo las que aplicaron del norte de norte Santander? Sí. No sé si hay alguien aquí, yo creo que había, ahí, hubo... Ah, profe, ¿qué tal si nos comenta? ¿Usted cómo le fue en, en, esa, en esa prueba? Coméntenos. Por eso, por eso quería, quería contarles un poquito la experiencia. Pues yo me fui a hacer como digamos un simulacro para las pruebas, porque eso había mucha gente competitiva. Pero bueno, eh, lo que estaban hablando ahorita de ofimática, sí, preguntaron mucho de Word, pero había una pregunta que era sobre unos comandos, que lo que uno se sabe que es control V, control C, control V... Bueno, la, el control S, la verdad yo no lo, no lo usaba mucho, pero me dijeron que era para subrayar, entonces ahí estaba. Y había una pregunta, era que cómo llevar de un formato a otro los estudiantes que habían perdido el año, sin que perdieran las propiedades que tenía en, en el anterior documento. Entonces, pues, no sé, ahí estaba como confundida, porque yo decía, bueno, si le doy control, control C y control V, no sé si llevan las mismas propiedades o me las cambia, o bueno, cositas así. Eh, de matemáticas, la verdad estuvo como muy fácil, digamos, <risa> porque solamente colocaban un, un, un problema, sí un problema de un profesor que en el primer periodo iba a evaluar unidades de medida, en el segundo periodo iba a hablar, eh, evaluar sistematización, bueno, el orden de los periodos no recuerdo, pero en un periodo evaluaba sistematización, en otro modulación, y el cuarto no recuerdo, eran cuatro preguntas, entonces para cada pregunta le hacían que qué ejercicios podía colocar el docente de acuerdo, a, de acuerdo a modulación, a sistematización o unidades de medida, y la otra cuarta que no recuerdo cuál era, pero en realidad no estaba tan difícil, eran 92 preguntas, pues yo creo que tendría muchas caritas, claro que sí, como dice el profe, no todos pueden pasar, pero, pero en sí pues los hacen como muy fácil para que esos profesores precisamente puedan, los profesores que están allá y todo, puedan quedar con el cargo, porque no estaba difícil, ojalá que los que sufrimos para matemáticas, pero ahorita en el pal 25, digamos, uno, fuera así, nada más, le colocaran esos problemitos nada más relajados. Y saliendo, también salieron eh, preguntas de, de lo que estaban hablando ahorita de, de educación física, para desarrollar la motricidad, la... Ay, no recuerdo otro, otro de, de control del movimiento del cuerpo, bueno, cosas así, pero la verdad no era que estuviera tan complicada, la verdad creo que estuvo más fácil que, ni, ni, que la que ni alumna anularon en el 2018, me pareció a mí. Pues yo en este momento la presenté para, para primaria porque no tenía el, en esa época no tenía el título de, el título de la universidad, entonces me tocaba presentarme como bachiller. Y por la quise hacer, yo dije, bueno, hermanos de Dios, me voy al menos como por probar a ver qué es. Y bueno, ahí estoy esperando a ver cómo nos fue. Muchas gracias, profe. De Debo hacer una aclaración a los demás profes con respecto a lo que nos está contando la profe Luce Dilma. Y es que eh, esa prueba pertenece a otro concurso y tiene otros, otros referentes, por decirlo así, otros ejes, ¿no? Eh, cuando ella habla de matemáticas, está hablando de matemáticas básicas, para básica primaria, es decir, conocimientos que se le enseñan a los niños, eh, conocimientos matemáticos sí, básicos, sí. para básica sí. primaria. Porque sí. en esa prueba que ella hizo, por ser de carácter especial, no se evaluó razonamiento cuantitativo, o no se evaluó razonamiento cuantitativo como tal. ¿No? Ahora, el número de preguntas, como ella lo indica, el número de preguntas que pueden salir por, por, por cada una de, la, de las áreas que se indican tampoco es que sean bastantes, ¿no? Estamos hablando, yo estoy hablando en promedio de entre unas 5 mmm, a 10 preguntas por cada sub-eje, me estoy refiriendo a un sub-eje. No sé si es que no tengo, digamos, ahorita abierto uno de matemáticas. Bueno, yo, yo me acuerdo que, por ejemplo, está biología, lengua castellana, historia y matemáticas. Sí, estoy hablando de aproximadamente entre 8 y 10 preguntas por cada uno de esos de esos componentes que podrían salir, ¿no? Suponiendo sí. que ese es, una, es un, solo, un solo componente. Eh, en esta prueba, por, por ser específico, colocaban eran colocaban, era muchos ejemplos pues de la zona rural, ¿no? Colocaban mucho, mucho, mucho gente, prácticamente la mayoría de zonas rurales pues como era para la zona rural. Y sí, es... por cada eje prácticamente preguntaban cuatro, cinco, muchos textos sí, pero corticos también, no eran muchos textos, pero mm. pero sí, pero no no era, la verdad no. Escuchándola, Pensaba, profe, no. escuchándola por lo que veo, por la, por la que veo escuchando, no sé si me equivoque, de lo que preguntaron de educación física, yo creo que dejaron como que las mismas preguntas que estuvimos analizando los profes ayer. Marte, yo, porque está hablando de... de, de, de, de, de Había que una que era de psicomotricidad, algo así, que qué ejercicios se podían evaluar para psicomotricidad y, y otra era para, para coordinar los movimientos del cuerpo, algo así. No, no recuerdo bien, pero era por ahí. Bueno. Muchas gracias, profe Luz, por compartirnos su, su experiencia, la, la experiencia del domingo, que esto... Aclara algunos detalles y también me permite decir que, bueno, lo que estamos estudiando y de lo que les compartía los profes del grupo de estudio que veníamos eh, estudiando esto desde hace días, pues, nos tuvo de todo desfasado de lo que le estaba diciendo, ¿no? Muchas gracias, profe Luz. ¿Profe Luis Carlos? Buenas noches, profe y compañeros. No, me iba a preguntarle a la profe Luz eh, tiempo y, y cantidad de preguntas con como mi, mi inquietud. Sí. Porque, perdón, en la guía mm. no dice la cantidad. En las que anteriormente ha publicado el saber pro y demás, sí dicen la cantidad. Pero en esta nos dejaron ahí con el interrogante. Incluso creo que, que los ejemplos que dieron de, de las preguntas también en eso se quedaron muy cortos. Andan con un eh, misterio no. impresionante. Perdón. No, en la guía había muchos ejemplos parecidos, eso solo te cambiaba. En la que dieron, que colocaron, los libros se parecían mucho. Y cambiaban por ahí uno que otro problemita, pero, pero se parecían bastante. Yo, yo los estuve revisando y se parecían. Y el tiempo fueron cuatro horas y media, comenzaron a las cuatro, ah, perdón, a las ocho. Y terminaron a las doce y media, por cierto, fue la última. No, hay gente que entrega a las diez, diez y media, y uno dice, Dios mío, ¿cómo entregan tan rápido? Por Dios? ¿Cómo hacen para leer tan rápido? Y, y no, hasta las cuatro horas y media, y noventa y dos preguntas, prácticamente. El... 92 pre... y, y, insisto, noventa y dos preguntas, teniendo en cuenta que no se evalúa en ese, no se evalúa en ese concurso, eh, razonamiento cuantitativo ¿no? ahí faltarían esas, esas, esas preguntas, otro detalle ellos yo creo que no podían cambiar el número de preguntas a hacer por cuanto a los otros profesores, bueno en ese concurso fueron 90, 90, entre 90, sí, fueron 90 preguntas 92 preguntas las que se evaluaron para ese concurso en ese tiempo la Universidad Nacional, entonces no creo que eh, cumpliendo un poco el criterio de igualdad pues hicieron lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo para este para este concurso, digo yo. Eh, van a haber más preguntas, ¿no? Porque se va a evaluar el componente de razonamiento cuantitativo. Son, son cinco horas, ¿no? Son cinco horas, entonces, eh, indudablemente van a ser más preguntas de las 92 que realizaron el domingo. Eh, igual fue de carácter especial tiene de alguna manera también ese ese concurso tenía ese eh, esa característica no de que iba a ser relativamente más más fácil no fácil por decirlo así y este otro concurso es diferente con mayoritario debe tener cierta cierto nivel de dificultad considero que va a tener un cierto nivel de dificultad aunque por la característica, por prueba de juicio situacional, eh, no va a ser tan difícil como en el 2016. ¿no? Profe Luz Adriana, ¿tiene alguna inquietud? ¿Pregunta? Profe, quería, como de acuerdo a lo que dice la profesora Luce es que si no estoy mal, yo le entendí que es que ella concursó como, no tenía el título y lo hizo como bachiller. Resulta que es que, creo, profe, me corrige. Es que ahí es donde también hay la diferencia incluso con el número de preguntas, porque es que yo concursé en el posconflicto pero ya como profesional, y la situación es mucho más ajustadita, ¿sí? Porque, eh, digamos que, que tienen en cuenta, porque sí, que ese concurso tiene una, una digamos, como una consideración, pero... Eso también hay que tenerlo en cuenta en este mayoritario que no tiene ninguna consideración en, en ningún sentido de, de, de ser especial. Y ella decía que vio matemáticas, pero pues la vio de pronto así muy, muy, fue muy elemental porque, porque no vio la, la actitud, el racionamiento. Entonces, esta prueba considero yo que tiene bastante exigencia. Y más porque cuando hay cantidad, ellos, me, me decía un profesor, que el IFES a veces paga por aquellas lumbreras que son tesos para colocar cascaritas, porque de eso se requiere, que pasen, se presenten muchos, pasen pocos. Entonces, en ese sentido hay que tener a veces, en uno ve y dice, uy, no, la pregunta estaba fácil, aparentemente, pero eso tiene su cascarita, porque en ese sentido el, el IFES es muy teso para que... Se, Toda pregunta tiene cascarito. Listo, profe. Luz, pues, yo creo que ahorita la, la, la también ha dejado claro en esta guía de orientación la Comisión Nacional de Servicio Civil, eh, o al menos la, la Universidad Libre, lo ha dejado claro que hay una, hay una orientación general por parte de la CNSC, ¿no? Hay unas hay unos formatos, hay, una, hay, un, hay un marco teórico que deben seguir todas las universidades que vayan a, a realizar este tipo de pruebas y parte de esos cambios y que viene con el paquete de, de pruebas de juicio situacional es la forma como van a evaluar eh, de pronto para aclarar con lo que dice la profe Luz Adriana en este caso el ISPES no, no, no, no, no, no es el encargado de realizar la prueba pues es la universidad libre aunque en la guía de orientación mmm, ellos toman ¿no? ellos son claros en decir que van a tener en cuenta el marco teórico, al menos para lectura crítica y razonamiento cuantitativo, el referente teórico eh, del ITFES, ¿no? Por eso ponen ahí en, en, en evidencia el, el, el formato teórico que tienen para, cada, para esos dos componentes, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. No obstante, insisto en que, la, en que la va a ser muy, muy importante y por eso lamento, digamos, que en esa guía de orientación no se dé a conocer la fórmula, que no, no sean claros en decir cuál es la fórmula que van a utilizar para evaluar las pruebas porque es ahí donde, donde muchos no van a tener claridad, porque específicamente porque no pasaron ¿no? ¿a qué me refiero? a que la fórmula que están utilizando mmm, lo que va a permitir es que pasen las, el número de personas suficientes para abarcar el número de vacantes que se necesitan para un OPEP y tener una lista de elegibles robusta, no que no necesariamente quiere decir que vayan a pasar todos. ¿no? Entonces, esa fórmula que utilizan lo que hace es precisamente ajustar. ¿no? Primero, que pasen las personas que, que van a ocupar las vacantes que se necesitan. Y segundo, que pase un número de personas suficientes para que durante los próximos dos años se eh, contraten las nuevas vacantes que surjan, o en su efecto los que no acepten esas vacantes, pues una lista de legibles que pueda suplir esa, esa necesidad. Eso fue lo que hicieron en el, 2000, en el, en el 2018 con la nueva fórmula que utilizaron. No solo en ese concurso, es que no lo están haciendo solo en ese concurso, lo, están haciendo, lo hicieron en el concurso territorial 2019, que yo lo hice, lo hice, lo pasé, me reclamé, me di cuenta, Mm, algo curioso, les cuento es ahorita que les estoy comentando ese detalle. Resulta que en, el, en la Territorial 2019, con la fórmula que aplicaron, que a, también eh, eliminaron preguntas, utilizaron unos índices, y que nos presentamos para esa, para esa cargo que, nos, que me presenté, fueron creo que unas 12 personas, resulta que ninguna de las 12 pasamos con el filtro o sea, sin tener en cuenta los índices, ninguno pasábamos, ninguno, para cinta una, vaca, una vacante nomás, pero ninguno pasábamos, ¿no? y eso que yo fui uno de los, de los dos personas que sacó mayor puntaje, pero ninguno, ni yo, ¿no? pasábamos con el, sin, sin tener en cuenta los índices, bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues tener en cuenta esos índices, obviamente que surgen a partir de esa, de esa solopet. Tuvieron en cuenta esos índices y salió positivo el índice de la OPEP. Bueno, ahí le, ahí, le llama, ahí le llamaron de otra manera ese índice. Al salir positivo ese índice, ¿qué hizo? Pues sumarnos los, los puntos que requeríamos para poder pasar, no solo el que necesitaban, sino que pasamos como unas siete personas más. ¿No? Unas siete personas más pasamos ese, ese filtro. Pero por el índice, por el índice pasamos. No, no, sí, sí si fueran evaluado esa prueba, ese, ese concurso, así como en el 2016, que no aplicaron ningún tipo de índice, pues esa vacante quedaba desierta porque nadie había pasado. ¿no? Entonces, insisto en que la fórmula que creo que van a utilizar tiene ese carácter también, ¿no? de permitir ayudar a que los, de los que se presentan pues se suplan esas, esas vacantes. Ahora, para este caso, no todas las OPET van a tener ese, ese, ese beneficio, diría yo. Pues hay OPED que son competitivas, son de, o sea, van a, donde se presentaron profesores muy buenos y donde el índice no los va a ayudar. Lo antes los va a, a. les va a restar puntaje. ¿Por qué? Porque ese ajuste se aplica tanto para suplir a las vacantes o. Si pasaron muchos docentes, pues para dejar el número suficiente eh, para que esa OPET supla las vacantes y tenga un, un número de, de, de docentes en listas legibles suficientes. Ejemplo. Ejemplo. Pues yo tomo la Bogotá siempre, que, que es una, una, una OPET dinámica, ¿no? Una, una, una OPET bastante dinámica, difícil, pero dinámica. Eh, van a editar mil docentes, mil noventa y dos Bueno, mil docentes. ¿no? Pero se presentaron 9.000, fue la que más tuvo, ¿no? 9.000 docentes. De los que se presentaron mínimo van a pasar esos 1.000, ¿no? Para suplir esas vacantes. Pero también va a quedar una, una lista de elegibles robusta, ¿por porque alguien, alguna profe me decía, es que esa, esta OPED es muy dinámica. A la vuelta de dos años van a salir posiblemente otras 1.000 vacantes. Entonces, en esa lista de elegibles como mínimo debe quedar eh, otros mil, o sea, van a, irán a pasar dos mil, o a lo sumo o a lo sumo tres mil docentes en esa OP, ¿no? Con la fórmula que, que, util, que se utiliza para poder evaluar. Bien o mal, sea más fácil una prueba de juicio situacional, eh, sea que se utilice ese índice de OP para beneficiar o para restar, eh, siempre van, o sea, por lógica, siempre, no todo el mundo va a pasar, no van a pasar los nueve mil, eso no va a suceder, no van a pasar nada. Ah, digamos que pasen cuatro mil pues hay 5 mil profes de esa OP que se van a quedar por fuera no así les, así les vaya muy bien porque si to, a todo el mundo le fue muy bien qué va a ser la forma la, la, la forma en que van a evaluar pues ajustar no porque todos no pueden pasar o sea, no que no pueden quedar los nueve mil los mil a ver los vacantes siete mil y ocho mil en, en, en lista de elegibles eso no digamos no no esa no es ley no no va a suceder no para eso se utiliza esa forma de evaluación. o están utilizando esa forma de evaluación. Eh, yo estoy esperando que me que me den a conocer. Yo yo reclamé. Yo yo me presenté para la, la, el concurso del ICBF. No, no lo pasé. Y, y, y bueno y, y es obvio que no lo haya pasado porque no ese cargo que al que me presenté ni, ni ni idea que todo lo que conocimientos que debía tener. Pero lo hice precisamente para conocer, para verificar también si es, cómo están verificar cómo están evaluando eh, o cómo van a evaluar esa esa esa, esa prueba del ICBF y mirar si se cumple si cumple los mismos criterios que se, se cumplieron en la territorial 2019 si cumple criterios similares a los que se cumplieron en el 2018 y por lo tanto podría decirles a ustedes después pues para el para este concurso también van a van a cumplir se tendrían que cumplir los mismos criterios si es que están evaluando de esa forma similar que creo Creo, personalmente, y es mi opinión, creo que sí. ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es mi recomendación? Y eh, pues para eso el grupo de estudio está, eh, voy a estar con ustedes en el grupo de estudio. Cuando llegue el momento de reclamación, pues yo sé que posiblemente, ojalá que pasemos todos los que estamos aquí en, este, en esta sesión, ¿no? Ojalá que pasemos todos. Eh, en, en cada una de nuestra PET. Pero bueno, no, yo no estoy seguro de eso, ni yo. Pero si no paso, ¿qué voy a hacer? Voy a reclamar. ¿No? Voy a, es más, si paso también voy a reclamar para mirar cómo me fue en cada uno de los componentes y precisamente para orientar, orientar el proceso a los que lo necesiten dentro de este grupo de estudio ¿no? ¿qué hay que hacer para pasar por estudiar lo más que se pueda en estos días? Profe? ¿No? entonces eso, eso para aclarar con, con, con referente a la, a la forma de, de, de evaluación ¿no? de la, la posible forma de evaluación que en, la, en la guía de orientación se dejó, no se dejó claro. ¿no? Le voy a mostrar qué fue lo que hicieron así rápidamente aquí, y, un, y, y eso prácticamente no es decirle nada a los profes porque yo, porque vengo estudiando eso desde, desde el 2016, ¿no? vengo estudiando eso desde el 2016, pero la, la explicación que dan ahí, pues para un profe, digamos, nuevo, ¿qué le están diciendo? Nada no dice nada, no, por ejemplo, antes que dicen esa parte. Sí, además, esas preguntas, o sea, muy corto, muy corto las preguntas. Yo recuerdo un concurso que eso daban casi 10 preguntas por, por por área y de ahí era que se sacaba incluso para estudiar, no recuerdo qué concurso el 2005, el 2009. Pero acá fue muy corto, o sea, una, dos preguntas. Realmente yo no miraba así muy bien la guía. Lo estuve mirando y yo no encontré preescolar. No, ni ninguna. hay ni una. Por eso. Y si usted mira eh, las preguntas que hicieron para docentes rurales, que antes le daban por área, por área, uh -huh. y daban hasta 10 preguntas. Y la justificación estaba, o sea, había que, como dice, analizarle, porque estaba muy bien estructurada para que fuese fácil, como muy amigable para el docente comprenderla. Para el estudio, esta vez yo veo que la guía es muy, muy, muy por encima. Está más eh, de como la, la logística, como sí, pero como tal, la prueba no la estructuraron, la guía no la estructuraron en realidad que quedara como un, con una claridad. Y así como no dejaron esa claridad, tampoco dejaron la claridad, como usted lo, lo acaba de mencionar, que cómo se vaya a calificar. Y anteriormente en algunas guías se, se colocaba en otros concursos. Y yo sí de verdad que últimamente vengo desconfiando del tema de los concursos porque me pasó igual que usted. Yo me presenté al del ICBF. Es como ese tema de la esperanza que usted quede en lista de elegibles, asegurar, ingresar con las vacantes que hay. Eso es la lista de elegibles y luego se los cuento con experiencia. Yo quedé en lista de elegibles segundo lugar para el ICBF en el concurso del 2016. Sí, éramos ciento y pico, quedamos en prueba, pasamos, bueno, quedamos 24, y de 24 pasamos dos, y no va a haber un cargo a nivel nacional siendo una planta global, y no logré ser nombrada, habiendo pasado y quedé en segundo lugar, con tutela, porque eso es una planta global, ¿sí? Que uno pudiera decir que es mucho más fácil, no porque ellos después, no, perdón que interrumpe un ellos después del concurso, y esto, esto a veces trae sorpresas, y se lo cuento con la experiencia, uno se somete al acuerdo inicial y a la guía, y resulta que después de que nosotros ya presentamos pruebas, estamos ya, como dice uno, contentos porque estoy en la lista de elegibles, salen unos famosos eh, criterios, se lo llamaron ellos, criterios unificados, y amarraron, ¿ustedes qué dijeron? Por decir, yo me presento para Bucaramanga, esa única opción, no, pues era un solo cargo, entonces usted tiene derecho a solo Bucaramanga y a ese cargo y a ese centro zonal. O sea, usted quedaba de mano, lo hicieron después, nosotros por dónde alegamos, eso fue a nivel país. Yo estoy aún todavía en una lista de elegibles con tutela y todo, ¿cómo así que nos cambian las condiciones la comisión después de que concursábamos, ganábamos? O sea, eso tenía que estar escrito antes. No, uno famoso, y si siquiera ustedes lo pueden ver en la página, se llamaban criterios unificados. Cambiaron reglas de juego y que dijeron, las listas de elegibles no sirven sino únicamente para esa vacante. O sea, era ya, si sí, centro donal era ya. Y así nos embolataron, después sacaron otro criterio porque se logró tumbar uno. Para es criterios unificados sacaron. Eso fue historial o todavía es historia la 433. Entonces aquí uno dice, no, es que yo me someto al acuerdo, ¿no? Presenta pruebas y si quieren le cambian las reglas de juego y no, no hubo poder humano. Es ahí donde tenemos que estar los profes muy pendientes de esos cambios que se dan después. Pero es que se dio la pelea, o sea, la dimos, nos vulneraron el derecho, partimos del principio de la buena fe, nos escribimos con, un, con una convocatoria, con un acuerdo que ustedes sacaron, no hubo poder humano, o sea, no hubo la corte, toda esa vaina llegó a... Es que eso no fue así de un abogado, fue algo grande a nivel país y no logramos. Se tumbó un criterio unificado que lo tumbaron en el Valle del Cauca, se logró tumbar, fue el único, ah, sacaron otro, Vuelvo y le digo, o sea, esto es esto es cajita sorpresa. Y con el pasado que me presenté del ICBF, y hace usted una reclamación. Entonces, a veces, profe, uno dice estar pendiente para reclamar. ¿Cuál reclamar? Si es que ahora no le dejan a usted ni copiar la pregunta en forma para usted ir a reclamar. ¿Usted cómo reclama? es que me parece que la pregunta decía, no, anteriormente a usted le dejaban copiar toda la pregunta porque es que se necesita, para usted decir, no, es que qué pena, pero ustedes están equivocado Aún así yo me grabé las preguntas porque tenía la experiencia de allí, claro, y vine y busqué el manual operativo y le tomé el captura y la página tal dice esto y esto, ¿cómo ustedes van a tener como respuesta correcta a esto? No, contestan a usted unas cosas Usted se queda decepcionado porque le evaden, le evaden. No me dijeron, no, es que el manual no dice, el manual decía muy puntualmente dos preguntas que podía mostrárselas con claridad. Entonces, fíjese que eso no es, yo ya no le tengo mucha fe al tema, de verdad, con todo el, porque pues concursos he pasado. ¿Sí? Bueno, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, profe que interrumpa y eh, si voy a tener una consulta por un si sí, señor que sería en, en ese momento en la lo que dicen la prueba rural y la prueba no tiene una parte diferente no eh, es la otra, otra conocimientos y Obviamente me devolví un pedazo porque eso me sorprende, que, es que sea diferente. que es más fácil la, la prueba rural o la prueba normal en, ese, en esa relación? Profe, profe, le escucho, le escuché entrecortado todo el momento. ¿Será que me puede dejar el, el mensajito? Escrito porque no no le logré entender. Creo que estás preguntando por una diferencia que hay entre básica primaria para zona rural y no rural. No sé si aquí hay un profe, hayan hay profes que se vayan a presentar para zona rural y no rural. Me permiten, eh, con su permiso, me comparten en, en el WhatsApp número de cédula y yo lo saco y miramos y comparamos si es que por ahí va la pregunta. profe okay, Este, un poco para redondear lo que, lo que propia Adriana nos, nos está mencionando. Mire, es muy difícil, es muy difícil el proceso de reclamación y de que hayan cambios para, para la prueba escrita. ¿no? Y lo que ella dice es cierto, y, es lo, y me preocupa bastante, primero, de que no hayan dejado claro lo de la... Nunca, nunca lo han dejado claro, la verdad. Eh, nunca lo, no, lo, lo han dejado claro, a no ser que uno, uno solicite esa información por derecho de petición que es las fórmulas que utilizan la metodología eh, de evaluar las, las pruebas. ¿no? Y yo considero que eso debe dejarse claro, debe estar clarísimo. Y, no, y, y ahí, bueno, vamos a mostrarles, les iba a mostrar la que está acá, no, la que está, perdón, les iba a mostrar la que está acá, que no, no lo dejan claro, ¿no? no, no está claro. Dice simplemente esto que ya lo sabemos, que la prueba específica para zona contexto rural y no rural y los parámetros establecidos en el acuerdo los que están ahí aquí simplemente aclaran cómo es que cómo es cómo, cómo es el puntaje que usted le va a salir encima ¿no? porque ustedes no le van a dar puntaje por cada eje temático no no le van a dar un puntaje por el eje temático no le van a dar solo un puntaje por el por el por la competencia eh, prueba de aptitudes y competencias básicas, le va a salir un puntaje y le va a salir otro puntaje por prueba psicotécnica. Un puntaje, ya. Eh, do, doce, eh, número entero y dos decimales. Ahora, aquí es donde, donde pretenden ellos aclarar todo en este párrafo. Para efectos del proceso de, de, de respuestas durante la calificación, proceso de, de las respuestas durante la calificación, se aplicarán procedimientos matemáticos y estadísticos utilizados en las pruebas con características similares. O sea, con eso, con eso nos aclararon entonces cómo nos van a evaluar. No, van a hacer como, como, como, lo, como lo hicieron en pruebas similares, pero como nunca lo han dado a conocer, pues no lo sabemos. ¿no? Pues ya, y con eso se salieron, de la, con la tangente se salieron. Como puntuación directa o puntuación directa ajustada. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué no la aclaran? Yo considero que esto debe estar clarísimo. Entonces, como, como procedimiento utilizado anteriormente, mire, vamos a utilizar este. Creo que a mí me respondieron en el 2016, creo que es la teoría del test, algo así muy parecido. La teoría del test, le ponen uno correcta, cero incorrecta. Entonces, a partir de ahí comienza a, a valorarse según el, la ponderación de cada una de las pruebas. Eh, eso me lo, me lo dieron a conocer, fue para el 2016. Bueno, pues expliquen. No, que expliquen, bueno vamos a utilizar esto y después vamos a hacer esto, vamos a utilizar estos índices que van a salir así así, ¿por qué no lo explican? para eso está esta guía, para que lo expliquen ¿no? entonces eh, no está de hecho, ¿no? necesariamente nosotros tendríamos que solicitar esa información antes antes de que den a conocer la, la, la, unos 15 días antes que dura 15 días un derecho de petición unos 20 días antes de que den a conocer las respuestas a las pruebas los, los resultados preliminares para que nos dé tiempo y hacer reclamaciones que sean contundentes, ¿no? Contundentes en este sentido, porque si lo hacemos después, nos va a quedar mucho más difícil, el proceso es muy complicado porque en el primer momento nos van a decir, listo, lo vamos a permitir acceder a las pruebas, pero no nos van a conocer fórmulas ni nada y entonces después nos dicen, bueno, tiene más tiempo para hacer un complemento a la reclamación y ahí uno pide la, la, las fórmulas pero ya después queda el toca, toca es por fuera con derecho de petición o con abogado pero por fuera, individualmente ya no es dentro del proceso entonces ese, ese, ese pasito ahí vamos a tener que estar pendientes para poder generar procesos de reclamación mucho más contundentes yo sé que posiblemente muchos no me, no me van a comprender ahorita lo que estoy diciendo pero ya llegará el momento en el que esto se va a volver mucho más importante porque como dice la, han dicho por aquí los profes Está bien enrarecido este, este, esta poca aclaración en cuanto a las, a, la, a las preguntas, los que nos van a evaluar. Eh, se salieron con seis ejemplos de preguntas, salieron explicando todo. Yo creí que esto iba a ser un documento inmenso donde, y donde iba a explicar, mire, para zona rural esto, para zona no rural esto, para diferentes... ¿sabes? Yo dije, esto va a ser un documento inmenso. ¿no? Pues, un poco acostumbrado a lo que hacía ISFET, ¿no? Y Lo que nos explica la profe, pues no, aquí simplemente... ¿Cómo se salieron de, de todo eso? ¿Qué utilizaron para no explicar de esa manera como lo hizo Dife Pues indicar esto, es decir, estos son los ejes temáticos que vamos a evaluar. ¿Y qué, lo que, ¿Y qué es lo que generó esto? Pues más confusión, porque los profesores muchos me han preguntado, profe, eh, me resulta que me van a evaluar pedagogía y diátrica. ¿qué leo sobre esto? Eh, ¿Sobre eh, competencias blandas? Y esto generó fue más confusión, y la verdad es que no se ha hecho, se han hecho pocas pruebas en este sentido, y hay mucho material que que pues no es relevante, no, no es relevante. Por ejemplo, yo, yo miré muchos profes que estaban estudiando eh, analogías, no analogías y, y pues yo puedo creo que sirve estudiar de esa manera, pero no son preguntas que no van a salir, no, no van a salir, y mucho menos cuando ya no se habla de actitud verbal, sino de lectura crítica. Entonces, bueno... Aquí me enviaron, el, yo creo que el mensaje de profes, varios profes me enviaron mensaje para mirar si podemos ver, comparar básica, primaria. A ver, básica, primaria. ¿Profe William? ¿Profe William está acá? Sí, señor, aquí estoy. Dígame, profe. Estoy ¿Este básica, primaria... Rural. zona rural listo entonces sí, señor. ah espérate tantico yo no le muestro por aquí detengo la transmisión para poder rural Ok, entonces vamos a ver básica primaria rural y después miramos básica primaria eh, no sé si alguien comparte también básica primaria urbana urbana para ver si hay diferencias Aquí les muestro el del profe que nos muy amablemente nos ha compartido. Estos son los ejes temáticos. ¿Ya, la, ya los tiene, cierto, profe? Sí, sí, ya, ya lo estuve mirando. Ok. Entonces, aquí aparece. ¿Qué a entender esto? Yo les hago una pregunta a los profes de básica primaria. A los que les va a aparecer. A los que les va a aparecer esta. A los que les dieron a conocer eso, ¿no? les dicen, profe, en conocimientos eh, específicos, les vamos a evaluar biología, conocimientos básicos de, de, de biología en primaria, ciencias naturales, eh, de historia, ¿no? de humanidades y lengua castellana, conocimientos básicos para primaria y matemáticas básicas primaria. ¿no? ¿Y qué pasaría, profe, si ustedes, por ejemplo, les aparecen preguntas de educación física? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien? ¿O artística, por ejemplo? O sea, otra materia que no esté ahí. Profe... Eh, bueno, y la ahí mano? encontraríamos un error o una falla en la, en la guía de orientación? Sí, efectivamente, eso daría pie para, ¿no? Porque si a mí me están diciendo... Sí. A mí si me están diciendo, mire... Estos son, estas son los ejes que le vamos a evaluar. Me dicen biología, historia, ¿Qué? humanidad, lengua castellana y matemáticas. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Pues de pronto repasar los conocimientos básicos de ciencias naturales, los conocimientos básicos de historia, mirar, hay una cartillita, mirar. De pronto eso, me voy haciendo eso. O, o un poco lo que estamos haciendo con los profes de básica primaria, pues estudiando preguntas en ese sentido. Por ahí nos salió una pregunta de sociales que hablaba sobre, sobre la batalla de Boyacá y qué se hacía en ese sentido. Entonces... Eh, eso, me voy estudiando esos, esos elementos, pero cuando resulta que me en la prueba y no, me, me salen varias preguntas de, de, de componentes que no me dijeron aquí, eso sería motivo para, para reclamar, ¿no? Para reclamar. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? No me van a salir preguntas de artística, no me van a salir preguntas de educación física, no me van a salir preguntas de ni siquiera de, de, de ofimática, porque aquí no está. Cierto, mira, aquí no está ofimática. Entonces tampoco me van a salir preguntas de ofimática porque aquí no dice que no me va a no valer ofimática. Entonces, este es eje temático, este es, este es para zona rural, ¿no? No sé si, profe Lene. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe. Eh, profe. Profe, o sea, que dentro de la prueba de básica primaria y dentro de los sedes, pues tampoco estaría, o sea, por lo menos no está inglés, o sea, que tampoco nos no evaluarían la parte de inglés, ¿no? No. Pues se supone, ¿no? Porque en la en el concurso pasado pues sí salió de inglés, aunque pues yo participé en lo de la basic, en bachiller porque pues todavía no tenía el título como licenciada en pedagogía. Entonces, pues sí, me salió bastante, pero dije, bueno, ya en ese en esa prueba anterior, dije, bueno, será que nos van a evaluar también inglés, por lo menos que sí, en, en el pasado habían preguntas de, de tecnología y todo eso, entonces ahí era la pregunta, porque pues uno como que se enreda. este Hay algo, yo no sé si esto fue mejor o no, ayuda, ayuda a aclarar, yo creo que sí ayuda a aclarar en algún sentido, o al menos deja un documento, eh, una evidencia de, de lo que nos dicen que nos van a evaluar. ¿no? Entonces dice la profe: No nos van a evaluar inglés para básica Esto es para básica primaria. No tengan en cuenta que eso es lo que el profe William, es de básica primaria. Entonces no nos van a evaluar ba, básica eh, le, le, inglés, ¿no? Aquí no lo dice, ¿no? No dice. Eh, para ellos, este es para, ¿no? para zona rural tampoco ofimática para básica primaria tampoco dice ofimática mire, o sea, no van a salir pruebas de, en términos de ticks y si me aparecen ¿no? y si me aparecen, yo digo pues eso es motivo para uno realizar una reclamación esa en puede ser la sorpresa, ¿cierto? bro. El sí, sí, el... sí esa, esa, esa puede ser la sorpresa y, y los detallitos que debemos tener en cuenta, lo que pasa es que mire Profes, eh, me he dado cuenta que en concursos anteriores, al menos cuando yo recién empecé, de hecho no se reclamaba, de hecho no tenían, digamos, la costumbre ni siquiera de reclamar ni los profesores, ni el mismo IFES, tenía, digamos, el, el mecanismo para realizar este tipo de reclamaciones, de, de aceptar este tipo de reclamaciones. Eh, de hecho, en el, en el segundo concurso, pues conmigo cometieron un error gravísimo y no fue error mío, sino del mismo de ellos. Y ni siquiera siendo error de ellos lo aceptaron. ¿no? Entonces, por esa, por esa razón me puse wea, a, a, a crear este grupo de estudio, a prepararme mejor y, y están muy, muy preparados para que estas cosas se realicen de la mejor manera. ¿no? De, la, de la mejor manera, porque nadie reclama. No, eh, eh, no, pero siempre ha habido reclamación otra cosa es eso que usted acaba de decir que no, no, uno no reclamaba porque a mí me pasó yo me enteré después que ya estaban nombrados los que pudieron reclamar, resulta que la psicotécnica no debe ser eliminatoria y en un primer concurso por allá en el 2000 no sé qué 5 o 3 hicieron eliminatoria la psicotécnica yo cuando mm. vi que la psicotécnica fue eliminatoria yo no, o sea me desconecté pero la, había sacado, cuando he hecho las, las competencias, no, bueno, la otra prueba, había sacado hasta alto y recuerdo que lo miré en un internet y el del ternay me dijo, le fue bien, tiene 69. Pero la psicotécnica me, me había dejado por fuera y resulta que quienes reclamaron que la psicotécnica no podía ser eliminatoria, pero yo me enteré tres cuatro años después o qué sé yo y no reclamé claro que siempre ha tenido la etapa de reclamación diferentes que ahora es que uno lee la guía y se somete. Uno allá era inscríbase, cuando eso, los mecanismos de inscripción era mucho más diferente. Y ahí está el lápiz y el borrador. Y yo hice eso. Cuando yo me enteré, y fue que usted nunca reclamó, No. y ya estaba por fuera de los tiempos, siempre ha habido reclamación, profesor. Toda convocatoria la ha tenido. Es que uno a veces ¿qué le falta? Leerse el acuerdo de convocatoria con puntualidad es sumamente importante. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí, y sí la ha sí. Lo que pasa es que no, no reclamábamos, no, no, no, no, no se hacía. Eh, y pues yo comencé, digamos, a hacerlo de, de esta forma. De hecho, en el 2016 me di cuenta de que se, no, se tenía, digamos, una confusión grandísima en la forma en cómo evaluaban. No sé, nadie sabía cómo evaluaban las pruebas nadie, yo escuchaba hablar de la campana de Gauss de diferentes formas que, que tenían en cuenta de explicaciones que yo de cómo evaluaban y resulta que, que algunas acertaban en algunas cosas pero no, no, no, no, no, no se sabía de la fuente cómo era que se evaluaba hasta que bueno, yo, yo hice los las, las, las derechos de petición a las a listas para que me iban a conocer precisamente todo eso y por eso supe Cómo evaluaron las pruebas de 2016, supe cómo me saqué cada uno de los componentes, supe cómo perdí, supe cómo qué errores cometieron, todo eso también lo supe del 2018. Eh, y ellos, cuando uno reclama, pues tienen que darlo a conocer, pero ellos tanta de ser reservados, de no, de no dar esa información, de no, no darla a conocer. Eh, y ese pedacito es el que yo espero apoyar, espero apoyar a la mayoría cuando. Cuando lleguemos a ese momento, va a ser después del 25, ¿no? Por ahí unos dos meses después, dos meses y medio. Y espero estar ahí para, para apoyar ese proceso. Alguien me preguntó por aquí en el chat que cómo... cómo bueno, para no básica primaria no rural. La profe, vamos a ver si es diferente. Vamos a ver si es diferente a... Ay. A, la, a la rural. Sí, es diferente. Sí, es diferente, profe, Mire que la... Esta es básica primaria. Gracias, profe Esperanza, por compartirnos. Mire que en básica primaria hay pequeños detalles diferentes. En, en conocimientos específicos va a, ser, va a ser los mismos, ¿no? Biología, historia, humanidades y matemáticas. Lengua castellana y matemáticas pero eh, en gestión académica y aquí viene gestión académica y gestión administrativa sí van a evaluar eh, ofimática, es decir que los profes de básica primaria en rural y no rural van a tener de forma similar la de conocimientos específicos, pero van a ser diferente la gestión académica y la gestión administrativa y comunitaria. ¿no? Va a ser diferente. ¿no? En ese, eh, aquí sí le van a evaluar ofimática. De interesante ese, ese detalle entonces mmm, a tener en cuenta profes cada uno de estos de estos, de estos eh, ejes temáticos que están aquí eh, buscar la manera de yo lo que, lo, lo que le estoy compartiendo y lo que estamos estudiando sirve, claro sirve pero que no se queden con eso único ¿no? hay que autónomamente hay que seguir estudiando Autónomamente hay que seguir eh, eh, buscando la manera de fundamentar cada uno de esos ejes temáticos que nos están mencionando. Bueno, ahí está el enlace. No sé si hay más preguntas en cuanto a esta. Profe Mariluz. Dejaba tu mensaje por aquí. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Mariluz. ¿Qué van a evaluar para preescolar? Profe, si alguien de preescolar me, me, me comparte una... Un número de cédula, yo les muestro. Uy, aquí hay varios. Um, docente orientador. Que después su curiosidad, también el de docente orientador. Voy a poner el de docente orientador. Bueno, el profe docente orientador le van a evaluar, en términos de conocimientos específicos, psicología educativa y también sociología y antropología aplicada, orientador. En gestión académica, evaluación del aprendizaje, o sea, mire que esto se repite, ¿no? Este es para zona, zona urbana, ¿no? zona no rural, perdón, no rural porque esto, esto de gestión académica parece que se repiten, son las mismas, ¿no? Evaluación del aprendizaje o pedagogía pedagogía didáctica. Y gestión administrativa y comunitaria viene también siendo las mismas, comunicación institucional, interacción con la comunidad y el entorno, participación y seguimiento de proceso institucional, creación de organizaciones, uso eficiente de recursos pedagógicos, lectura crítica, pensamiento numérico y razonamiento matemático. La diferencia se da acá, ¿no? en el conocimiento específico por lo que me puedo dar cuenta. Interesante esto, le, lo que van a evaluar en términos específicos, psicología educativa, psicología y antropología aplicada de orientador. Eh, yo no sé si alguien me compartió preescolar. Profe, ¿Margaret de preescolar? Ah, ya, ya, el profe Alejandra me compartió preescolar. Señor. Listo, preescolar. Conocimientos específicos para preescolar, dos. Pedagogía y enseñanza infantil, conocimiento eh, y psicología infantil. Esos son los que tienen ahí, ¿no? como componentes para, para evaluar conocimientos específicos de, de, del área de preescolar, pedagogía y enseñanza infantil, psicología infantil. Interesante. Eso me parece bien, bien, bien interesante. Que dejen claro ese detalle. Ese Lo otro, bien fíjense que es igual, ¿no? Gestionar Pero académica. es mi psicología infantil, si usted la busca así, es un poco confuso. Hay que buscarla más por el tema de la psicología evolutiva, por la del desarrollo como tal. Porque si usted se va por la psicología infantil, es más de tera, más, o sea, desde la parte terapéutica. dicen uh -huh. liberar profesor. Entonces hay que buscarlo es por la parte de la evolutiva, como lo que tiene que ver con el desarrollo, como las uh -huh. etapas del desarrollo. Si la busca tal como está ahí, sea, por otro lado, por lo clínicos. Sí, clínico. señor. Uh -huh. Yo estuve revisando y estuve mirando, ¿no? Es que tera la parte terapéutica, ¿no? Pues hay que uh -huh. enfocarla por... Y así pueden estar algunos ejes que uno llegue y ah, mire me no. Sí, tiene que irse por el lado de, digamos, en términos educativos, ¿no? Me imagino es lo que, que... Es que existe la parte evolutiva. Sí, que es que es yo, que eh, yo es que finalmente si uno pues es preparado en educación infantil, uno ve eso en la carrera, uno realmente ve la psicología infantil, sí, pero como dice pues la compañera en, en cuanto al desarrollo del niño, pues es el desarrollo infantil de 0 a 3 y de 3 a 6 y ahí uno pues ve todo lo relacionado con eso, entonces por eso es que se llama psicología infantil, de pronto pues a alguien no la vio en su carrera sí le queda un poco más complejo porque ahí ya entran a jugar varios autores desde qué perspectiva se ve sí entonces es un tema bastante complejo la verdad pero se puede es posible estudiarlo pero hay que tener la claridad es que uno no solo la de la psicología ve la evolutiva también es que lo que le digo si usted la busca así como está y psicología infantil va más por la parte de la terapéutica, de pronto entonces porque la vía es de la carrera, porque se enfocaron en lo que era el desarrollo como tal, pero sí es, sí es o sea, así como está pintada y es psicología infantil, pues la psicología tiene que ver parte terapéutica, comportamientos y demás, pero más para lo terapéutico, entonces hay que buscarla desde el enfoque, del desarrollo de las etapas. La otra también es que está pedagogía y enseñanza, ¿no? infantil, Le ponen entre paréntesis, no es, que, no es que es pedagogía infantil, sino que está entre paréntesis, infantil. Este, no sé qué tan oportuno sea el material que les compartí. Yo creo que sí, por ahí vi unos unas preguntas que yo las estuve leyendo y yo dije no no sé nada, no, no sé de esto. Eh, mire que gestión académica se repite. La, la, las mismas, los mismos tres sus ejes para todos. Y creo que en, administrat en administrativa y comunitaria sí hay cambios, ¿no? Creo, creo, creo, creo. Yo creo que se repite, pero de la siguiente manera. Evaluación del aprendizaje. Entonces, por decir algo, tener en cuenta aquí 2247, que es propio, propio el preescolar. ¿sí? O sea, es que sí ah. se repite, pero tiene que tener muy en cuenta. El referente es diferente. Prefere, sí. Claro. Porque usted llega y lo busca y de inmediato le dice a la empresa, probablemente le salga por allá el decreto 1290. Y resulta que tiene que ubicarse, ¿cuál es? Pues el 2247. Eso es lo que yo quiero como decirle a las compañeras, ¿sí? Porque si uno lo busca así como está general, es lo mismo. Esto yo Pienso que hay que tener muy, muy en cuenta la guía 49, porque ahí es donde está la guía pedagógica para lo que es la convivencia. Tiene lo de la ley 1620 del 2013, y eso sí es, eso sí, ellos no van a es como lo hago ya en el colegio, no, es como lo dice la guía. A eso hay que, a veces en los concursos, ¿qué sucede? Y uno dice, ay, le fue mejor al que está afuera. Resulta que es que el que está afuera se pega a la norma, a lo que está escrito, ¿sí? Uh -huh. A lo que está escrito ahí, así es que se debe hacer. O sea, uno tiene que pensar en el ideal, no en cómo se hace. Y una vez se dibuja en el contexto, pero allá no estamos haciendo con la puntualidad que tiene la norma, y los concursos que agarran en las normas, agarran los lineamientos, puntualidad, entonces en ese sentido yo le decía en estos días a las compañeras, si yo me voy con lo que se ve en la experiencia, no, me meto acá como lo quiere el ministerio, o sea el ideal, lo ideal es esto, allá no se tienen en cuenta si hay material o no tiene material, sí es como lo tienen escrito. En la situación se lo ponen, que sí lo tienen. Exacto, por eso, pero entonces ahí es donde vuelvo y le digo, juega papel importante que no es como yo lo hago. Ahí le dan el conocimiento, ya es la, la capacidad de discernir. Listo, muchas gracias, profe. Profe Mariluz tiene la mano levantada. Yo no sé si hay alguien más que quiera que le... ¿Cuál es el decreto puede consultar desde Evaluación de Aprendizaje? Gracias, Mm, a ver. La profe Aida me pregunta cuándo y dónde publican el lugar y aplicación de la prueba. Yo creo que a partir del 15 de septiembre lo publican en la página de Cimo. De CIMO, eso lo sacamos un miércoles de esto y miramos, el, hacemos el ejercicio también para que podamos eh, entrar y, y hacer el, no, no es muy difícil, ¿no? Hacemos también. Pues la entre pensamiento numérico, razonamiento matemático, eso ya se explicó, de pronto yo llegué tarde. No, no, no se ha explicado y, y pero, pero en mi caso yo no lo tengo claro, no sé si hay alguien aquí, el profe de matemáticas, que nos pueda aclarar. Sí, porque ese es, yo también le analicé y como, esas es como las cosas que pronto para tener un poco de... Claro. Hay hay bueno, hay un documento, pues ellos, ellos dan a conocer ahí en la guía una un referente donde se explica ahí ellos lo explican en el en el, refer es el mismo referente que tiene el IFRES. con el ejemplo que dan de razonamiento cuantitativo al final dando un documento en el cual de ellos se basan entonces ahí, ahí se explica este, esta diferencia entre el pensamiento numérico y el razonamiento En ra eh, último razonamiento cuantitativo que es el documento, la explicación del documento profe Aida Sí, buenas noches. Eh, profe, pues, escuchando a la profe Adriana, ella mencionaba las eh, que para, por lo menos para hablar de las, eh, específicamente las guías que existen y normas y lineamientos para poder, eh, o sea, enfocarse en el área en que uno se, se ha inscrito, por lo menos yo en el área de docente, docente orientador, y en la parte de evaluación de aprendizaje, ella hablaba de unas guías. Entonces, haya guías para poder eh, orientarse en esa área específica y uno poder pues, leerla y conocerla y poder dar respuesta a lo que está ajustado a la guía, no al pensamiento de, de la experiencia que se ha tenido en el área. Este, ahí aplican las dos, ¿no? Como siente orientadora... Yo creo que aplicarían, bueno, más el 1290. Eh, la sí, profe hacía esa yo creo que sí, do, el 1290, tener la claridad y tener como cu en cuenta, porque pues si bien es cierto hay autonomía en los colegios, pero es que a veces dicen, no, pero es que allá evalúa así, no, sí, es muy cierto, pero es que hay un decreto propio, sí hay autonomía, pero no es en todo. Lo que es la, la escala valorativa, ¿cómo se le llama? Sí, escala, ¿no, profe? Que eso, eso está dentro del, del decreto. Lo que pasa es que, pues sí, los colegios las ajustan, pero ellos no van a preguntar cómo lo tiene su colegio. Ellos le van a preguntar, es por lo normado. Entonces, ese es importante. Eh, por lo menos lo que yo les decía, la guía 49, pues es que ahí están establecidas, por lo menos la profe que va a decir orienta ahora. Eso es todo lo que tiene que ver con la guía pedagógica para pa el tema del manual de convivencias todo lo que tiene que ver con todo lo que se presenta, lo que manejan ustedes, los psicolentadores, de tener claras el tema de las rutas, tener claro lo que son las situaciones, o sea, la tipificación de las, de las situaciones y las rutas, ¿sí? Porque es que ellos allí le van a preguntar tal como está en la guía. Sí, le ponen el ejemplo, que no sé qué, que en un, problemática de uno joven así, así, bueno, todo. Y ahí... Uno dice, no, es que para eso me dan ahí el conocimiento. Sí, a usted le dan el texto, pero si usted no tiene clara la ruta, ahí me enredé. Uh -huh. La guía 49, profe, es muy importante en ese caso, para los diferentes casos y situaciones que se presentan. Yo creo que va a haber bastante pregunta para ellos en ese sentido. ¿Alguien Oye, me... ¿Dónde puedo conseguir la guía 49? Eh... Esas las puede bajar desde de, yo la bajo el ministerio, yo la he encontrado en la página del ministerio. Y... Muchas gracias. Guía 49, miren. Aquí ¿La aquí nomás... ahí para que por favor no la compartas. Este, aquí está, puse guía 49, me parece como primera opción esta, guía 49, guías pedagógicas para la convivencia escolar. Aquí en la página del ministerio está, les comparto el enlace. Descargue, descargue la guía. Ahí está, no sino como 200 Ah, ya la compartió. 289. La, el profe Julián ya la compartió. 296 páginas. Listo. Estoy aquí, pre, eh, alguien me preguntó por sociales, ya le, ya le consulté. Mire, conocimientos específicos es donde cambia. Ya, ya estoy seguro de que al para menos para zona. Eh, no rural, cambias los conocimientos específicos, pero bueno, con la aclaración que nos hace la profe Luz, ¿no? Mirar, digamos, desde mi campo, cómo se toman, cada, cuáles son los referentes que debemos tener en cuenta según el eje temático, ¿no? Entonces, aquí está conocimientos específicos, historia y patrimonio, sociología y antropología aplicada, sociología y antropología conceptuales. Mm, la otra, las mismas, evaluación de la paisaje, ofimática, pedagogía y didáctica, eh, gestión las mismas, comunicación, interacción con la comunidad, planeación, organización, uso de referente, lectura crítica, procesamiento numérico, procesamiento matemático y las competencias blandas para la prueba psicotécnica. Mire que la diferencia está acá en conocimientos específicos también. ¿no? Yo siento, digamos, que estas venden, vienen siendo como preguntas similares. No sé, creo que aquí debe, debe ser igual. Las mismas preguntas no van a salir. Tengo la sospecha de esto. De que aquí en adelante nos van a salir las mismas preguntas para los profes que nos vamos a presentar a zona no rural, ¿no? No rural. Para zona rural creo que no aparecen o por ejemplo. Bueno, profes, este, hay, un, hay un elemento que vamos a tener que dialogar después. Y eso lo, lo, lo, Hoy quería hablar sobre esto, sobre cómo entran a analizar estos ejes temáticos, qué es lo que estamos estudiando desde las pruebas que les estoy compartiendo. No se queden solo con ello. Eh, leanse algo más por ahí en, en relación con lo que pueda guiarse a partir de estos ejes temáticos la próxima sesión que tengamos que tengamos de, de, de este espacio pues nos, nos vamos a centrar es en, en las orientaciones que nos dan para ir a la prueba ¿no? las orientaciones que nos dan ¿no? las volvemos a revisar antes nos vamos a reunir para mirar dónde se dónde, dónde publican la, la fecha, hora, de salón, donde tenemos que ir a realizar la prueba. Eso lo haremos apenas suceda. Me imagino que entre el 15 y el 20 de septiembre, miércoles de esos y no dos miércoles, abrimos el espacio y, y miramos ese aspecto para que todos tengamos claro dónde tenemos que ir eh, a la prueba. Y, por supuesto, miramos las recomendaciones después. Profes, eh, me alegra mucho haberlos ayudado. Bueno, profe Julián dice, profe, el razonamiento matemático es más amplio que el pensamiento numérico. Profe, aclárenos un poquito sobre ese detalle. Yo creo que eso no se los, no se los aclare a los profes. ¿Tiene forma de, de poder? Buenas noches. Sí, profe. Bueno, profes, eh, dando un poco de claridad acerca de lo que es el razonamiento matemático, eh, es básicamente todo lo relacionado con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, pero adicionalmente el razonamiento matemático eh, también, digamos, trabaja entre los demás de, de pensamientos, de pronto en el pensamiento espacial y, y el pensamiento geométrico, entonces eh, abarca, abarca más, mientras que el pensamiento numérico solamente, digamos, que se queda con las operaciones básicas, Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Eh, radicación y situaciones, problemas. En los 12 se desarrollan problemas, ¿cierto? Pero que no se salgan dentro del, maneja, del manejo de los números. Como cuando uno habla de pensamiento numérico, pues, valga la redundancia, uno está hablando del, del trabajo con los números, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es como la, la diferencia. El razonamiento es un poco más amplio que el propio pensamiento numérico. La pregunta es que casi siempre a veces son preguntas, ¿esa dónde la clasifico? Quiero saber con las matemáticas. Entonces, es como despeje de esa Y, de esa X, porque a usted le dan dos términos y se le quedan debiendo uno, o le dan a veces, no, uno no creo, pero sí casi siempre dos. Entonces, todo eso del tema del despeje y que no sé qué más cosas, eso, ¿cuál es de las dos? Yo no soy matemática. Lo que, lo que incluye despeje o, o variables ya no está dentro del pensamiento numérico. Eso ya La está dentro del variacional. Y probabilidades. Las probabilidades, probabilidades están dentro del pensamiento aleatorio, también dentro del variacional. Porque eso también sale. Probabilidades. Le colocan que. Incluso con los horarios. Es que a veces no es que uno no conozca la matemática ni no, no, puede, no sabe multiplicar divididos, uno sabe hacerlo. Es la manera en cómo le enredan y le preguntan. Porque es eso. Para mí, ¿no? que no soy matemática, ese es eso. Yo sé dividir, yo sé multiplicar, pero es la manera como le preguntan y le enredan. Entonces a veces vuelvo y le digo, yo analizo las preguntas. Ah, mira, aquí me deben un término el que tengo por el que tengo que empezar, pero hay que mirar. Y entonces lo que, es, lo que es por lo menos el tema de, de salen mucho, mucho, esas fracciones, esos tercios, esos medios, esos quintos, esas, eso es lo que a veces le hace como que es un poco difícil el tema de las matemáticas, ¿sí? Y uno dice, no, pero si era sumar, restar, multiplicar. Sí, pero es que no se lo dan en una forma así tan lineal. Hay que sumar... Eh justamente es el razonamiento matemático, cuando tú tienes la capacidad de tomar esas ideas y poder desarrollar un, una situación, problema, ya sea de la vida real o de la cotidianidad, ¿no? Ahí hay una diferencia entre la vida real y lo cotidiano. La vida real es algo que, que puede existir, pero que de pronto no es, tan, no es tan cercano. Por ejemplo, uno puede hablar de un problema, un problema de, de digamos, de la NASA, digamos, es de la vida real, ¿sí? Pero, pero no es cotidiano. En cambio, si vemos un problema, un problema que sí es, que sí es, digamos, dentro de nuestro contexto, entonces es cotidiano y además también es de la vida real. Entonces, digamos que, que esa, esa es la, la competencia como tal, o sea, ¿cómo, cómo tú utilizas habilidades matemáticas para desarrollar situaciones, ya sea de, de la vida real o de la cotidianidad. Ok, profe, muchas gracias. Que no nos salgan esas preguntitas que los atletas yo no sé cómo van, que dan de no sé cuántas vueltas, devuelven no sé qué y lo embolatan aún, porque son cosas que uno dice, bueno, hombre, eso realmente, por lo menos en mi área, yo eso así que no lo voy a usar. Entonces, a veces con esas pruebas trazan los raseros que, que como que uno se queda también. Gracias, profe, por la aclaración, importante. Yo tenía como esa, esa duda, gracias. Gracias, profe Julián. Bueno, con la aclaración ya sé que me va a ir regular tres cuartos. Sí, sí. sí. Eso es lo que yo le digo: tres cuartos y le sale en el medio, y que ese es el tanque que sube, que baja, y no sé qué cosa. Este, profe Francis, me pregunta si ya enviaron las citaciones. No, profe, todavía no. Diez días antes. Estamos dada esa aclaración de 10 días, días antes. Eh, debe debes, eh, o suceder del 15 en adelante. Profe, Audia, Aida la última pregunta y cerramos la sesión de hoy de diálogo que tuvimos. Sí, profe, quería saber, usted menciona, la quiero saber si han estado haciendo las, los simulacros, porque realmente no, no sé si han continuado, a mí no me han llegado más las invitaciones a los, los en vivos, así como estamos haciendo ahora. Profe, estamos estudiando pruebas específicas. No, no me ha llegado una. O sea, es solo para los para, para las áreas que me comprometí, ¿no? O sea, para las que tengo materia básica ah, okay. primaria, lengua castellana, matemáticas. Ah, ok. A ver, ah, esas ya. áreas específicas, por eso estamos. Estaba esperando que nos quedara un tiempito para ver si precisamente reforzábamos razonamiento cuantitativo. Eh, no sé si si si alcancemos, no sé si ver, miremos de pronto un material si hay el tiempo, le sacamos el tiempo, a mí me sirve, yo estoy débil en ese componente, yo espero sacarlo, si no, sáquenlo, o sea, no, van, no van a esperar que, que el profe eh, Ronald diga, a ver, no, estudien, ahí están los simulatos que hemos estado trabajando, ahí está el material, ahí están las retroalimentaciones, vuelvan a realizar, vuelvan a estudiar esos componentes donde se sientan débiles, vayan, miren, digamos, ese material y y no dejen de estudiar. El tiempo que quede por ahí disponible, estudienlo, estudiamos. Y bueno, eso, eso espero que nos dé eh, ventajas, ¿no? Ventajas sobre, sobre otros compañeros, ¿no? Dice el profe Nancy, lo escucho hablar con tanta propiedad que me asusta, me siento un poco desorientada. Bueno, profe, yo los dejo. ¿Qué pasa? Yo les he acompañado una, una hora, una hora y media... Un fuerte abrazo, espero que sigan juiciosos estudiando y mañana me reúno con los profes de lengua castellana para retroalimentar la prueba, creo que nueve, ocho, nueve y el sábado con básica primaria también los seguiré acompañando. Bueno. Eh, próximamente estaré enviándoles las pruebas psicotécnicas, pues son 7 les estaré enviando las pruebas psicotécnicas si sí, veo que no logramos hacer la, el, el ejercicio de retroalimentación, tengan en cuenta que las pruebas psicotécnicas son, son clasificatorias, ¿no? De todos modos para que... Le, ah, les voy a enviar primero el simulacro en Classroom. Ahí están las siete pruebas para que entren y puedan realizarlas ¿De acuerdo? Y si tenemos el tiempo, pues las retroalimentamos. En la prueba psicotécnica, digamos que las tres opciones son válidas, ¿no? Entonces, sí. eh, hay que, es así, las tres son válidas, pero pues obviamente puntean porque ellas como que se cruzan. En sí, un ejemplo, tú ves que días analizando, entonces eh, le hacen 40 que le hagan, en realidad no le están haciendo sino 20, por eso es que a veces ay, nos va mal. Sí, porque o sea, a veces yo yo sí veía en los concursos, y si esto como que me lo preguntaron hace rato, Sí, entonces puede ser que la pregunta 2 me salió en la, en la 18, me la, me la cambian. O sea, esa es, esa es la estrategia de colocar de pronto otro contexto y otro, otras opciones de respuesta. Y entonces me explicaban, claro, eso se llama cruzado. A usted no le van a calificar, sino en realidad 20. Si agarró de ahí 20, le fue súper. Entonces, en ese tema de las pruebas psicotécnicas también hay que tener en cuenta que las tres opciones son válidas. Pero una es relevante a las otras dos. Y si apunto ahí, lleva dos puntos. Porque creo que esa, algo así, la, me la explicaban. No sé, profe, si usted tenga algo de conocimiento sobre esa prueba. Este. Porque también es importante, ¿sí? Porque puedo ser hecho, que así, se por allá al final. Esa me sí, ayuda a clasificar en impuestos. Sí, es importantísima. De hecho, en uno de los concursos, esa fue la que mejor fuera. Este, ahí en el, en el chat aquí les compartí ya el enlace de la prueba psicotécnica en Claro para que entren y ahí ya pueden mirar siete pruebas. De hecho, las últimas tres son, son evalúan las, las competencias blandas. Entonces, ahí, aquí aquí en el chat ya acá está. Eh, en cuanto a lo que pregunta la profe, tengo mis, mis, mis, mis reservas en, esa, en la forma que vayan a evaluar hasta donde tengo según la guía de orientación como lo van a evaluar, uno supone que lo van a evaluar igual como evaluaron en el 2018 que fueron ceros y unos, ceros y unos y no como lo evaluaron por ejemplo ahorita en porque yo estuve en una en una en una, ah sí, la LICBF la LICBF no se le llama psicotécnicas no comportamentales eh, que todas son correctas pero le daban una puntuación a cada una de las, de las opciones uno, dos y tres ¿no? uno dos y tres como todas son correctas pero hay una que vale más que las otras ¿no? entonces así y así define el punto de los puntos de esa de ese comporte no sé si vas a hacer no, eso es lo que tendríamos que reclamar para que nos den a conocer no bueno profes que bueno hay dos turnos de palabra y ya ya ya ya Aida profe Aida y luego profe Mariluz No, profe, yo ya hablé. Eh, ay, perdón. No, es, es Aida Giraldo. Profe, Aida Giraldo, active el audio, active su micrófono. Sí, buenas noches. No, la verdad no voy a levantar la mano del profe, me. Ah, listo, profe. Vale. <ríe> Qué pena. Vale, profe, profe Mariluz. Eh, profe. Por favor, sería tan y nos comparte el link que nos envió lo último en el grupo. Eh, he enviado varios, profe, específicamente sobre... El último, el que dice Classroom, el, de, el que dijo de las pruebas blandas, eso de las... No sé qué que ahí vamos a encontrar, ¿qué dijo usted ahorita? Acabo de hablar. Ah, sí, la de las pruebas psicotécnicas que hay, son siete eso, pruebas. Eso, dijo usted que en el Classroom... Sí, lo ya. que usted colocó ahorita el enlace. Sí, aquí ya lo voy a compartir y si no, pues mañana les comparto en los grupos de WhatsApp para que se entren allá a ese simulacro en Classroom. Ah, bueno, gracias. Con gusto, profesor. Bueno, profes que estén muy bien, un fuerte abrazo. Nos seguimos viendo en otro espacio, ojalá que cuando publiquen, dónde tenemos que realizar la prueba. Esto se está acercando. Hasta luego, profe. Que descanse. Hasta luego, linda Gracias, profe. Hasta no. luego, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Que descansen. Feliz noche, profes. Amén. Hasta mañana.